Hola mis y locos, aquí giro, y hoy les traigo la tierna parte 9 de... ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un uchiha? Espero que la disfruten, y si es así, denle al like dedito arriba compartan para que más gente vean mis videos. suscríbanse si aún no lo hacen, activen la campanita para que Youtube les avise cada que suba vídeo, y antes de comenzar, quiero mandar saludos a Santiago Blanquizet, y le mando un poderoso abrazo desde aquí, ya que comenta y participa en todos mis videos y con eso apoya un montonazo, gracias bro, eres grande, y ya sin más que decir, empecemos en donde nos quedamos.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 Después de aquello, Naruto ve salir del hotel a Jiraiya, por lo que les dice a Sasuke y a Itachi que lo esperen, que tiene algo que hacer, por lo que sigue por unos minutos a Jiraiya, y lo ve entrar en un bar, por lo que él también entra, y en cuanto lo hace, ve que Jiraiya se encontraba con una chica rubia y una chica de cabello negro, por lo que le dice... Así que eso es lo que has estado haciendo sabio pervertido, has estado juntándote con mujeres en bares en vez de estar cumpliendo con tu misión. A lo que Tsunade pregunta. Jiraiya, ¿quién es el niño? A lo que Jiraiya le dice. Este es Naruto, hijo de Minato, y hace poco se ha convertido en mi discípulo junto con un amigo suyo. A lo que Tsunade dice. Aunque dices que hace poco se convirtió en tu discípulo, ya te conoce bien como para llamarte sabio pervertido. A lo que Jiraiya dice, Naruto, ella es a quien hemos estado buscando. A lo que Naruto pregunta, ¿Entonces ya nos iremos a Konoha? A lo que Jiraiya dice, aún no le digo nada. A lo que Tsunade pregunta, ¿Qué es lo que quiere decir el niño? A lo que Jiraiya dice. La aldea de la arena atacó la aldea, y perdimos a algunos shinobi, y algunos otros salieron heridos, y es por eso que el viejo te mandó a llamar, él quiere que te encargues de curar a los heridos graves, ya que de lo contrario la aldea estará sumamente débil, y cualquier ataque sorpresa podría causar un daño mucho peor. A lo que Tsunade dice, ya veo, por un momento pensé que venías a buscarme porque el viejo quería que fuera Hokage. A lo que Naruto dice. Entiendo, cualquiera esperaría tan grande honor. A lo que Tsunade dice. Para nada, lo que quería decir, es que pensé que Intaría convencerme de hacer esa tontería de ser Hokage. Cuando Naruto escuchó esas palabras, inmediatamente acibó su manguekyu Sharingan, y le dice. Te reto a decirlo de nuevo. Y Tsunade, al ver los ojos de Naruto, se pondría sería, y diría. Lo que dije es que ser Hokage es una tontería, ya que solo los tontos quieren serlo. A lo que Jiraiya interrumpe diciendo. Ten cuidado Tsunade, Naruto fue entrenado en el uso de su Sharingan y su mangetu Sharingan, por lo que no es buena idea provocarlo de esa manera, ya que él logró matar a Orochimaru. Al oír esto, tanto Tsunade como Shizune quedan sorprendidas, y Tsunade dice. Muy bien, si quieres que vaya a la aldea, este chico deberá derrotarme, si lo hace, haré todo lo que diga este chico. A lo que Naruto dice. Muy bien, pero será mejor que no te arrepientas Pero en ese momento, Kurama le dice a Naruto Naruto, será mejor que aplastes a esa mujer que piensa que los que me derrotaron fueron unos tontos A lo que Naruto dice Muy bien, pero para un mayor poder, por favor, dame un poco de tu poder Kurama Por lo que se van a un sitio baldío, y tu dice Bien, puedes empezar cuando quieras por lo que Naruto le lanza un kunai marcado, y Tsunade lo evade, pero Naruto usa el Hiraishin para aparecer a la espalda de Tsunade, y coloca su marca en la espalda de Tsunade, y esta al sentir la presencia de Naruto detrás de ella, le lanza una patada hacia atrás, pero Naruto se apoya en su pierna, y aprovecha para poner otra marca, con eso listo, Naruto lanza el kunai lejos de Tsunade, y esta dice, ya veo, este niño puede usar el jutsu del cuarto pero se da cuenta de que Naruto estaría haciendo el Rasengan, por lo que se pondría aún más seria, pero Naruto aparecería tras ella con el Rasengan, y gritaría. Senko y Rasengan. Y terminaría impactando el Rasengan en la espalda de Tsunade, y esta después de recibir el ataque dice. Veo que este niño no es solo a Bladuria, tiene buen nivel. Y antes de que Naruto se diera cuenta, Tsunade se lanza contra él, y le da un golpe en el estómago, con esto, Naruto se daría cuenta que con recibir otro golpe sería su fin, y activa su Mangekyu Sharingan, e inmediatamente su Susanoo en su segunda forma, y Tsunade consternada preguntaría, ¿Qué demonios es esa cosa?, pero Naruto molesto, comenzaría a querer matar a Tsunade por la influencia del chakra de Kurama, por lo que sin darse cuenta, su Susanoo evolucionaría por fin a su tercera forma. De lo cual Itachi y Sasuke se percatarían, e irían inmediatamente a ver qué sucedía, pero por su parte, Tsunade no podría moverse debido a la presencia tan siniestra del Susanoo de Naruto, y Jiraiya al percatarse de eso, interviene, y dice. Es suficiente, Tsunade, espero que ahora cumplas con tu apuesta. A lo que Tsunade dice. Así es. A lo que Naruto dice. Entonces, irás a la aldea, curarás a los heridos, si te proponen el cargo de Hokage lo aceptarás sin rechistar, y por último, ayudarás a nuestro invitado a llegar con el Hokage. A lo que Tsunade pregunta. ¿De qué invitado hablas? Pero en ese momento llegan Itachi y Sasuke, Itsunade y al ver a Itachi, se lanza para atacarlo, pero Naruto usando las marcas que puso en Tsunade, llegaría detrás de ella, y la lanzaría a un lado diciendo, será mejor que te detengas, ya que él es nuestro invitado. Itsunade al incorporarse, pregunta. ¿De qué se trata todo esto Jiraiya? ¿Por qué estás junto a este traidor? Pero tanto Sasuke como Naruto se molestan con las palabras de Tsunade, y Naruto dice... Será mejor que cuides tus palabras, Itachi no es ningún traidor, ya que la masacre de nuestro clan fue culpa de Danzo. A lo que Dirai ya dice... Así es, y ya que hemos confirmado que Danso posee uno de los ojos de Shisui Uchiha, estoy convencido de que utilizó el Kotoa Matsukami para controlar a Itachi, y así no ensuciarse las manos. A lo que Tsunade dice... Y quieren que Itachi vuelva a la aldea, ya que es inocente. A lo que Sasuke dice. Así es, además, pero Itachi lo interrumpe y dice. Yo destruí a Meclan por el bien de la aldea, ellos planeaban un golpe de estado, y sabía que si un golpe de estado se desataba en Konoha, Sasuke también se vería envuelto, por lo que preferí matar a todo Meclan antes de que él saliera lastimado. A lo que Naruto dice. Además fue Danzo quien orilló al clan Uchiha ese golpe de estado. Ya después de una larga discusión, tomarían la decisión de volver todos a la aldea, y de tener de golpe todos los planes de Danzo, por lo que se van a Konoha, pero Itachi se transforma en Jiraiya, y Jiraiya iría dentro de un sapo, de esa manera no llamarían la atención, por lo que al llegar a la oficina del Hokage, este los deja entrar, y dice. Me alegra que decidieras venir Tsunade, en estos momentos la aldea te necesita. A lo que Tsunade dice, por supuesto, y más con ese maldito danzo por aquí. A lo que Hiruzen pregunta, ¿a qué te refieres Tsunade? A lo que Tsunade dice, a que ya me he enterado de que la masacre del clan Uchiha fue planeada desde el principio por ese hombre, desde el golpe de estado, hasta el masivo asesinato de los Uchiha. A lo que Hiruzen pregunta. ¿Qué quieres decir con que fue Danzo quien planeó el golpe de estado de los Uchiha? A lo que Itachi transformado en viraya dice. ¿A que fue Danzo quien planeó orillar al clan Uchiha para que realizara el golpe de estado, y utilizó el Kotoa Matsukami en mí para que matara a mi clan? A lo que Hiruzen confundido pregunta. ¿Cómo que a tu clan Viraiya? por lo que en ese momento, Itachi deshace el jutsu de transformación, y Jiraiya sale del sapo, con esto, Hiruzen queda completamente sorprendido, pero después de una discusión, se llegaría al acuerdo que en la próxima reunión con el señor feudal, tanto Tsunade como Jiraiya asistirían, y Hiruzen propondría a Jiraiya para quinto Hokage, ya que temía por el vicio de Tsunade por el juego, y todos estarían de acuerdo, por lo que Jiraiya aceptaría ser Hokage.